Hola, muy buenas y bienvenidos una semana más al resumen de la actualidad de iPhone Digital. Hoy estoy con mi compañero Raúl López. Hola, buenas tardes. Y yo que soy Héctor Linares y vamos a contarnos un poquito la actualidad del mundo de Apple, de iPhone y de la tecnología en general. Sí. Hoy, ¿qué tienes para hablarnos hoy, Raúl? Dinos un poquito de qué vas a hablar. Eh, bueno, sobre todo lo más importante que ha sido que el décimo aniversario de, del iPhone desde que se lanzó, eh, algunas Vamos a contar algunas anécdotas, algo importante de cuando se lo presentó Steve Jobs Luego algún truquito de cosas del tema de privacidad para poder mejorar en nuestro, en nuestro iPhone Y mm -hmm. luego pues también en algún eh, follón legal que se está empezando a lo mejor ver para el tema de Apple Con el monopolio del App Store o no Bueno, más o menos algo así Vale, bastante cosas interesantes Sí, sí. Yo tengo preparada la noticia de la Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo Oh, qué bueno Y os voy a contar un poquito un vídeo que ha salido sobre cómo manejar el Photoshop con voz ¿Vale? Sí, hombre Vamos a ver qué, qué es lo que sale de todo esto Ay, ya me lo, ¿lo estás <risa> contando, eh Bueno, pues vamos a por ello Vale Venga ¡Empezamos! Bueno, pues cuéntanos, Raúl, ¿qué noticia vas a empezar? Sí, bueno, vamos a empezar con la del tema de la App Store, etcétera. Parece uh -huh. ser que la corte de Estados Unidos, pues bueno, no ve con buenos ojos cómo está llevando el tema de la plataforma de las aplicaciones uh -huh. y de los juegos de, de la App Store. Están diciendo de que eh, potencialmente o podría ser de que Apple esté incurriendo, pues, en un monopolio en el tema de, de, de este, del sistema operativo vale, con ellos, sí. ¿no? Tiene bastante lógica, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que están diciendo es que realmente eh, no hay una alternativa o los usuarios de iPhone, de iPad, etc. no tienen una alternativa para descargarse las aplicaciones eh, desde, la, desde, desde otra plataforma que no sea la App Store. Uh -huh. Entonces ya en, en ese sentido pues, eh, se podría considerar o estaría incurriendo en un tema de monopolio. Eh, lo que uh -huh. alega Apple... Bueno, pues que ellos realmente no son los que venden las aplicaciones que ellos ceden como una, pequeña, como una especie de, de alquiler de la plataforma o de un espacio uh -huh. para que los desarrolladores puedan vender su, sus aplicaciones, ¿no? Sí, como que es un espacio comercial, ¿no? La, la store de las apps. Sí, exactamente. Ya, pero claro, ¿hay alguna otra forma de instalarse apps claro, recurri sin recurrir a jailbreak? Claro, entonces, entonces... claro, si, si hubiera esa libertad, pues la gente no tendría que hacer un jailbreak o tener uh -huh. que instalarse de etcétera, para instalar ciertas aplicaciones. Y luego también Apple, pues bueno, algunas veces ha, ha censurado algunas aplicaciones que no se han podido instalar o que no, no te has podido descargar de la, de la App Store. Ajá. Entonces está empezando a haber esa sentencia porque ha habido un, un grupo de, de, de usuarios que se han reunido para.. Eh, um, ponerse un poco en contra de esta situación con, con, con Apple. Ajá. Y esto viene un poco, a lo mejor el tema legal de Estados Unidos no, no lo conoce, pero muchas veces allí los abogados en Estados Unidos eh, sí que in, empiezan a hacer este tipo de, de querellas, o no sé la palabra técnica eh, de términos jurídicos. Uh -huh. Muchos eh, eh, abogados en Estados Unidos pues muchas veces le interesan hacer este tipo de... Pues bueno, de acciones legales, porque luego le dan mucho prestigio, ¿no? Entonces, Ajá. aunque cueste un poco de dinero empezar a llevar ese tipo de cosas, pero tú imagínate sí. que este abogado o este grupo de abogados uh -huh. eh, consiguen eh, ganar ese tipo de sentencia, ¿no? Pues le darían mucho prestigio, etc. ¿no? Claro, Hacer una operación contra Apple que tiene que tener un el elenco de abogados a su servicio, pues tiene que ser bastante caché Exactamente, entonces, uh -huh. eh, por eso en Estados Unidos siempre vemos a un tipo de pues alguien que se mete con las eh, fabricantes de, de tabaco, que hubo hace mucho tiempo que había mucha mucha gente que, es, que bueno, que presentaba un tipo, este tipo de de querellas contra este tipo de fabricantes de, de tabacos, etcétera. Eso en Estados Unidos está muy al orden del día. Uh -huh. o sea, que... bueno Casualmente esta noticia ha salido a la semana siguiente de hacer el resumen de, de ventas de esto que, lo de la semana que pasada comentándolo sí. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, pues muy interesante. A ver cómo, cómo acaba la cosa. Ya veremos. La verdad que sí. Vale, pues. A ver, cuéntanos qué más cosas. Esto? Si quieres, te comento ya un poquito el lanzamiento de la Nintendo Switch. El lanzamiento de la, de la semana. Bueno, la Nintendo Switch, supongo que ya habréis oído hablar de ella. Es una nueva consola de Nintendo. Que básicamente es una tablet de unas 10 pulgadas, creo que es. Que tiene dos funcionalidades. Las puedes o usar en casa conectándola a la televisión y juegas como si fuera una consola tradicional o te la puedes bueno, llevar como una tablet y es táctil o también el propio mando que te sirve para jugar cuando estás conectado a la televisión se parte en dos mitades y se junta a la tablet de forma que se genera una especie de consola portátil. Uh -huh. ¿vale? Entonces el dispositivo es más o menos tres en uno, es consola portátil, tablet y eh, consola de, de sobremesa. Uh -huh. ¿vale? Bueno, la verdad que de momento está bastante tiene interesante. Muchas funcionalidades, la verdad. Bien, ¿eh? ya en un mismo, mismo aparato, vamos. Ya hay precios más o menos oficiales, porque el de Estados Unidos creo que sí que es oficial, que son 299 dólares. Sí. Y en España mm, han dejado libertad de, de precio, pero bueno, ya algunas tiendas ya han marcado en 330 euros. Vale. vale. Y se puede reservar ya y el, la fecha de lanzamiento oficial, cuando ya estará realmente en la calle, es el 3 de marzo. Es un lanzamiento mundial el que se va a hacer. Pero ya desde el viernes, eh, se ha hecho el lanzamiento oficial este, eh, este viernes pasado, ¿no? De madrugada, ¿no? Sí, bueno, se presentó, etc. Desde el viernes pasado se presentó y ya se abrió lo que es la reserva. ¿vale? Vale. Ya se puede reservar desde el viernes, en España al menos ya se puede reservar. Creo que en México, en Chile y en algunos países más también se podía reservar. Si ¿vale? tenéis alguna duda, escribir algún comentario mm. en el vídeo y e intentaremos resolver la duda, Exactamente. Si hubiera alguno así. Y bueno, la verdad es que es una consola, pues como va siendo Nintendo últimamente, que se centra mucho en la innovación. ¿vale? Ya sabéis que lo que os acabo de comentar, tanto lo de poder llevártela, como lo de jugar en casa, que hace que sea una consola bastante eh, versátil. Luego, por ejemplo, tiene wifi y puedes juntarte con ocho personas más y jugar con la wifi Ostras, ¿vale? en red, en red. Lo que pasa es que, bueno, se está diciendo que el modo multijugador va a tener un, una suscripción Tienes que pagar para poder jugar en multijugador ya está haciendo caja lo de Pero claro, internet. no he conseguido encontrar si este modo de juego en red incluye esa suscripción o no Es decir, tú puedes juntarte con amigos y jugar o tienes que pagar también para poder jugar en red vale. Lo lógico dice que no, no, pero bueno una, Un dato curioso sobre esta suscripción es que, según dicen, aparte de poder jugar en en internet, ¿no? en multijugador, también vas a tener derecho a un juego clásico al mes o a la semana o algo así. Es decir, te van a ir descargando juegos a lo mejor de la Super Nintendo, de la Nintendo NES clásica, ah, bueno, de alguna eh, versión de la Nintendo DS. Ya tendría un poco más de sentido. Es tiene un pequeño aliciente, es de decir, no solamente es para jugar online, sino que también vas a tener una especie de suscripción a juegos clásicos que vas a poder descargar. Y bueno, parece muy interesante, habrá que, habrá que verla, qué tal responde Está cargada de sensores, tiene los acelerómetros como los mandos de la Wii, ¿vale? Puedes jugar también a Ajá. juegos similares a los de la Wii Tiene para la cámara de ponerla en la televisión y por infrarrojos Bueno, tiene de todo, ¿vale? Está cargadísima Lo único que hay un poquito de, pues digamos, de, eh, de debate, ¿vale? En los foros, porque hay gente que le parece demasiado cara para lo que tiene Hay otras personas que opinan que podría ser más potente a nivel tecnológico Sí bueno, veremos qué tal responde. Bueno, vosotros eh, opinad también a ver lo que vosotros consideráis eh, si el precio está dentro de lo que es caro, barato. Si hay otras eh, consolas en el mercado a lo mejor que son parecidas o similares y son más baratas. Eh, bueno, cada uno que opine. Yo cuando vi el primero por el precio por primera vez me pareció caro, pero claro siempre depende de para qué la vayas a usar. O sea que ya lo dejamos ahí. Exactamente. Y bueno, vamos a debatir un poco en los comentarios. Sí, hay que tener en cuenta vídeo. que es el precio del lanzamiento. Luego con el tiempo se irá abaratando. Claro. Entonces, bueno, veremos. Vale, así que nada, ya, ya nos vais contando qué os parece. No sé. Yo tengo ganas de probarla, la verdad. Sí, sí. A ver, eh, posiblemente hagamos algún unboxing. Si es posible, si llegamos a hacer el unboxing, pues ya os avisaremos. Seguid pendientes de la, de la suscripción de, de nuestro canal de iPhone Digital uh -huh. y os avisaremos seguro. Pues te tengo que comentar más cosillas, eh, voy a dejar un poquito para el final anécdotas, cosas importantes que pasaron en el día del lanzamiento del, del, del primer iPhone, ¿vale? Ajá. Pero antes de continuar te voy a comentar algunos eh, truquitos, algunos consejos cómo configurar tu iPhone o tu iPad uh -huh. eh, para el tema de la privacidad, ¿vale? vale. Eh, es una cosa muy importante de que te protejas tus datos personales porque sin querer muchas veces estamos compartiendo datos eh, pues con Apple, con Google, eh, sin quererlo y muchas veces con Tres o cuatro configuraciones en nuestro sistema operativo, en nuestro dispositivo, uh -huh. eh, podemos bastante blindar esta información que, bueno, que a lo mejor a ti te parece una tontería, pero nunca está de más poder protegerlo, ¿vale? Entonces, te voy a ir poniendo eh, eh, imágenes en, en el vídeo, ¿vale? Uh -huh. Que te vayas diciendo dónde tienes que ir para, para activar o desactivar eh, ciertas funciones, ¿vale? Yo te las voy a ir diciendo, voy a intentar ir despacio, ¿vale? Y para que te dé tiempo a coger tu, tu iPhone o tu iPad y lo vayas eh, configurando, ¿vale? Lo primero que puedes hacer es. Eh, Tienes que ir a ajustes o configuración Depende de, de tu, cómo esté configurado el idioma de tu, de tu dispositivo Luego tienes que ir a mapas Y dentro de, de mapas eh, aparece la, la opción de, de mostrar dónde aparcaste tu, tu vehículo ¿no? Pues eso lo desactivas y así ya no tienes que compartir esa ubicación ¿vale? Luego, más cosas sobre el tema de la privacidad Ahora vamos a irnos a ajustes y privacidad Dentro de ajustes y privacidad eh, hay un apartado que, que está arriba del todo Que se llama localización, ¿no? Luego cuando entras dentro de localización eh, hay otro apartado que pone servicios de sistema y ahí dentro habrá ubicaciones frecuentes vale pues desactivamos esta opción vale y también pues es otra forma de, de saber cada vez de dónde estamos etcétera pues eh, desactivando esta opción eh, evitamos este rastreo continuo de todos los días uh -huh. luego dentro de también este apartado de servicios de sistemas eh, hay otro que pone eh, el, la, el mostrar anuncios de Apple según la ubicación o también avisos de según nuestra ubicación, vale, pues también eso también estás evitando de que cada dos por tres estén intentando saber dónde estés tú y que te muestren información o datos de interés. Yo preferiblemente siempre lo tengo desactivado porque Ajá. a mí siempre si yo quiero buscar algún tipo de información o alguna promoción uh -huh. ya la buscaré yo, no quiero claro. que alguien la busque por mí porque vale es más cómodo. Pero ya estás cediendo todo el rato. En esta, eh, claro. No, y cada es que es ¿vale? muchísima información la que se comparte con, con sí. Apple, no, no, no tenía ni idea, la verdad. Sí, uh -huh. eh, yo realmente, hasta que no me a seguir el tutorial, que también tenemos hecho, eh, un vídeo para que lo podáis seguir, uh -huh. eh, yo tenía, por ejemplo, tres o cuatro opciones eh, sin activar. Entonces, realmente estaba sin desconocerlo, estaba haciendo este tipo de datos. Uh -huh. Y ya te voy a comentar uno para ir rápido, un último ya uno último, ¿vale? Uh -huh. Es que tienes que ir. Ajustes, privacidad y dentro de, de privacidad hay un apartado que se llama publicidad Ahí tienes que entrar y desactivar algunos cuantos para que eh, realmente dejes de compartir cierta información o resetear la idea de tu, que se te asigna para publicidad para que te muestren eh, anuncios personalizados Ajá. Y ya por último eh, cuando puedes entrar dentro de, de ajustes hay un apartado que pone Safari Entras ahí y tienes que activar la opción de no rastrear y desactivar el tema de las cookies Con que hagas eso eh, ya es suficiente ¿vale? Y bueno, eso es todo por el momento Vale, pues unos consejos muy interesantes, ¿no? Para conseguir mantener la privacidad bien controlada Y que cada uno configure lo que quiere compartir claro, Más o menos, sí uh -huh. Bueno, pues si quieres paso a comentaros lo que he dicho antes Lo del tema de manejar el Photoshop por voz Es que me sentido porque me mola muchísimo sí. eso, a ver, la verdad, o sea... He hecho un poco de clickbait ahí dentro de lo que es el, el vídeo, ¿vale? Realmente no se puede manejar todavía Photoshop con voz pero sí que es verdad que Adobe ha publicado un vídeo en el que se ve un usuario eh, Utilizando un editor de, de imagen, que bueno, parece que es una versión de Photoshop Y está, le va diciendo órdenes, vale va diciéndole... Pero el vídeo sí es oficial, ¿no? Sí, el vídeo es oficial de vale, Adobe Vale, eso es importante Y se ve como el usuario, le dice... A, bueno, tiene un iPad, ¿vale? Y le está comentando algunos comandos, le dice... Eh, quiero que recortes la imagen, eh, quiero que la inviertas, ¿vale? Esto del efecto ¿En flipping, horizontal, ¿no? En ¿no? horizontal, sí Buah. Eh, escalar, tal, le va diciendo cosas, ¿no? Y eh, hay una, un asistente virtual, muy parecido, podría ser Siri perfectamente, que le va diciendo: Está bien, es así como lo quieres, tal, ¿no? Hay una conversación y él conversando está editando la imagen. Al final acaba recortando la imagen el sitio que quiere y para terminar le dice: Bueno, ya, ya, quiero que la subas a Facebook. Y la sube a Facebook Ostras. y se acaba. ¿Vale? Sorprendente. entonces claro, está muy interesante realmente parece un vídeo demostrativo ¿no? parece que Adobe ha, ha emitido un comunicado diciendo que, que está experimentando con este tipo de cosas esto aún no es oficial, no es que el próximo Photoshop vaya a venir con esto pero claro, todo encaja ¿no? porque eh, Apple anunció hace poco que habría Siri para desarrolladores de terceros Sí. Eh, entonces claro, este vídeo viene un poco a demostrar mm, lo que se podría llegar a hacer con Apple, con un Mac o con iPad porque recordemos también que Siri está en Mac ahora, tenemos el, el asistente, asistente virtual, integrado si Mac o Sierra ¿vale? Claro. Entonces, claro es bastante interesante porque muchos usuarios que no tengan un nivel mínimo de algún tipo de aplicaciones pueden llegar a utilizarlas sin conocerlas porque a lo mejor hay gente que bueno, usa Photoshop a diario es profesional y esto ni le da ni le viene claro. claro, pero oye cualquiera puede coger una, una imagen en un momento una persona mayor, que a lo mejor no maneje mucho el tema de del ordenador o del, o del iPad y te edita la imagen en un momento, simplemente claro, con comandos de voz. Realmente la, la curva de aprendizaje que, que existe hoy en día ¿no? a la hora de aprender un, un, a manejar un programa está uh -huh. limitado siempre por la interface, vale claro. la interfaz, eh, los botones, dónde sí. están, intentar encontrarlos, etc. El hecho de, de introducir eh, la, el, como los comandos por voz eh, elimina todo ese tipo de cosas. No sí. hay ningún, esa curva de aprendizaje es rapidísima porque son cosas que tú dices normalmente no recorta eh, cámbiame el tamaño gírala no Exactamente, la verdad que es, es, es increíble a mí Ya me, no tienes vamos. que aprenderte la interfaz para aprender a usar el programa Directamente lo usas, porque le dices al programa lo que quieres que haga Muy bien Claro, que tiene sus limitaciones, ¿no? a lo mejor no todo se puede hacer O ciertas cosas resulta que son mucho más complicadas Explicarlas con voz que haciendo dos clics ¿no? sí. Entonces claro, siempre será algo híbrido Pero yo tengo bastante claro, es una opinión personal De que el futuro un poco del software Y creo que Apple en particular Van a ir por esta, por esta dirección Ajá. Bueno, si queréis ver el vídeo, lo tenéis en un artículo Que se ha publicado recientemente En sí. iPhone Digital, podéis ver allí, veis el vídeo de de, de Adobe, lo tenemos incrustado y también hablamos de todo esto e incluso desarrollamos un poquito más hablando de las tecnologías que ya hay, como seguramente los coches que son autoconducidos, que están a punto de salir al mercado, también seguirán por la voz. La no inteligencia tendría, artificial. Claro, ¿no? no tendría sentido que tú te montaras en un coche autoconducido y estuvieras ahí media hora escribiendo la dirección, sino que le dices, llévame a la calle tal, y tal, lo... y, y te lleva. Entonces, vale. bueno, eh, muy interesante esto Vamos a ver qué tal se va desarrollando Y a ver si el nuevo iPhone ya viene Con ese tipo de cosas un poquito más avanzadas ¿no? Sería sorprendente, la, la veremos. verdad Y bueno, ya para acabar, lo más importante de la semana Lo hemos dejado a lo mejor para el final Como siempre, es el, bueno, que hace poco Hace varios días, ya se hizo el, O ya ocurrió el décimo aniversario del, Desde que se lanzó el primer iPhone En concreto, eh, fue el 9 de enero del 2007 uh -huh. eh, Steve Jobs, pues, presentó eh, el, el iPhone por primera vez la verdad que la anécdota más importante o así más curiosa del, de la Keynote de aquel momento, bueno, la primera de todas fue que nada más empezar la Keynote eh, le dijo Steve Jobs eh, a la gente, hoy vamos a hacer historia, ¿no? De la gente que estamos aquí y realmente no se equivocó porque fue toda una revolución el, el nuevo dispositivo que introdujo en aquel momento. Que sí, que en ese momento ya había móviles, que se podían hacer llamadas, etcétera Pero es que introducir el tema de poder conectarte a internet, el tema de poder eh, bueno manejar el dispositivo, el smartphone desde una pantalla táctil, etcétera sí. Era revolucionario en aquel momento, no lo tenía ningún otro, es decir, eh, avanzó, innovó en ese momento como cinco años más de que toda la tecnología que había en ese momento. Sí. Si alguno sabe algún algún smartphone de la época que ya podía hacerlo, etcétera, podéis dejarlo en los comentarios y lo actualizaremos en el post, ¿vale? <risa> que seguramente que puede ser que hubiese alguno, pero el que más se conoció y que empezó a dar el, el impulso eh, fue el iPhone en ese momento con Steve Jobs. <risa> eh, otra anécdota así curiosa que fue cuando fue a presentarlo no presentó directamente que iba a presentar este dispositivo, Ajá. sino que dijo que iba a hablar de tres dispositivos, que se iban a presentar tres productos. Y decía, bueno, vamos a presentar pues un, eh, un iPod con la pantalla más grande, ¿no? Uh -huh. Decía, vamos a también a hablar de un teléfono, ¿no? Y luego también decía, un dispositivo que, que va a ser muy potente en el tema de conectarse a Internet. no Y luego lo Mira. volví a repetir. Y bueno, fue sorprendente porque el, el icono del teléfono se mantenía detrás uh -huh. y al final le decía, pero entendéis lo que queréis deciros, lo habéis pillado. Entonces la gente empezó a darse cuenta de que no eran tres productos, sino era uno solo, ¿no? Uh -huh. Y era realmente el iPhone, ¿no? O sea que... La verdad que sí, muy, muy interesante. Está muy bien ver el vídeo ahora, si, si tienes oportunidad de volver a verlo, sí. porque te das cuenta de, de lo que iba diciendo, de un poco esa visión que tuvo, ¿no? o, bueno, ya no solamente él, sino la compañía y cómo organizaron todo la Keynote para claro. generar esa expectación y, y presentar el producto de una forma que creo que no se ha vuelto a repetir de esa, de esa manera ¿no? que, que transmitió Tecnológicamente hablando, importante. sí, claro. Y bueno, por el momento nada más, si queréis ver el, ese, hay un artículo, hay un, una publicación que se extiende un poco más hablando de ese tema Está el vídeo oficial de aquella Keynote, lo, lo dejaremos en los enlaces Y por mi parte nada más esto, creo que eso es todo Vale, pues nada, eh, nos alegramos de que estéis ahí una semana más eh, sí. Nos gustan mucho vuestros comentarios, vuestros likes y sobre todo suscribiros si queréis recibir este tipo de de vídeos todas las semanas, donde analizamos la actualidad de una forma así un poco distendida. Nos gusta que nos comentéis cosas, si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna cosa de la que queráis que hablemos el siguiente vídeo, nos dejáis un comentario, ¿vale? Y nada, vamos a, hasta la semana que viene, hasta a despedirnos. Venga. Vale, hasta la próxima.